¿Qué tal? Saludo cordial. El portavoz de la defensa de la federación entregó nueva parte de las operaciones del ejército eslavo en las últimas horas. El viernes 16 de diciembre fueron atacados con armas de alta precisión de largo alcance los sistemas de control militar del complejo industrial de defensa de Ucrania y sus instalaciones energéticas. El presidente de Siberia se puso al tanto de todo lo que se viene adelantando en el tema de operación especial, reuniéndose con las tropas que están al frente de las operaciones en Ucrania. Países occidentales presionan a Volodymyr Zelensky para que se siente a negociar. Norte prepara un nuevo paquete de ayuda militar para la AFU y se alista el envío de bombas inteligentes. Turquía da a conocer que ha fabricado el primer dron de ataque capaz de lanzar un misil supersónico. El jefe de la CIA, William Burns, revela cuándo se podría desenlazar un conflicto entre China y Taiwán. Japón revela nueva estrategia de defensa para la próxima década y China refuta la medida y el norte celebra la decisión. Los invito a todo el contexto de las noticias. Muchas gracias por su audiencia y aquí está el contexto de las noticias para hoy en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias más relevantes de hoy. ¿Qué tal? Saludo cordial. Según lo está diciendo el representante del Ministerio de la Defensa de la Federación, Igor Konachenkov, llevaron a cabo lanzamientos de artefactos guiados contra el complejo militar industrial del país que dirige Vladimir Zelensky. Además que están subrayando de haber ido contra instalaciones energéticas del país... A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 Igor Konachenko habla en línea diciendo que todos los suministros de fabricación extranjera fueron eliminados por parte de las tropas rusas. Todos los objetivos fueron alcanzados. Todos los blancos han sido destruidos. Como resultado, se interrumpió el suministro de armas. ...y municiones de fabricación extranjera. Fue paralizado el avance de las reservas militares a las zonas de combate y se detuvieron las plantas para la producción y reparación de equipos militares y municiones de la defensa de Ucrania. El presidente de Siberia en las últimas horas ha sostenido conversaciones con los altos representantes militares, uno de ellos, el ministro de la Defensa de la Federación, Sergei Choigu, con el fin de escuchar los avances en el terreno en Ucrania, así como los objetivos y las nuevas tareas en la operación militar especial en las instalaciones del centro de comando conjunto de las tropas del ejército ruso que participan contra las fuerzas de la af De otro lado, escuchen amigos porque el mismo presidente del país ucraniano Volodymyr Zelensky reveló que ha sido exhortado por los países occidentales a tener que sentarse a negociar la paz. Sin embargo el presidente actor dejó entrever que no tiene nada que hablar, ni la voluntad de ir a dialogar con el presidente en Moscú. Además criticó las conversaciones recientes entre el presidente de Francia Emmanuel Macron y el mandatario moscovita. Y recientemente uno de los asesores de Zelensky, estamos hablando de Alexander Gromov, descartó una tregua por las fiestas de Navidad en la zona, asegurando que no descansarán hasta que no quede ni militar de la federación en las zonas ocupadas en Ucrania. Y por otro lado, el canciller de Alemania Olaf Scholz volvió a enviar pinceladas a Occidente para que mire la posibilidad de las negociaciones con Moscú, que es algo imprescindible para los alemanes. El tener la opción de una mesa de negociaciones con el Kremlin, aduciendo que una vez terminado el conflicto, entre estas dos naciones dejará entrever la posibilidad de poder realizar las interacciones respectivas entre Moscú y Berlín para intercambios comerciales en el futuro, contrario a lo que piensan desde el norte. Recientemente el asesor de defensa, el portavoz Jake Sullivan, insistió en que el gabinete Biden seguirá apoyando con nuevos paquetes de ayuda militar y financiera para Kiev y que actualmente no es el momento para para pensar en la diplomacia con Rusia. Desde el norte han asegurado que están listos los sistemas de misiles Patriot, que son de precisión incluso que pueden llegar a Moscú, y a esto se suma a los sistemas de defensa antiaérea que ya tienen en Ucrania, que podrían hacerme ya en algunas zonas al ejército ruso. Y es por eso que en las últimas horas la misma federación advirtió que esto daría paso a la ubicación de estos nuevos suministros para evitar que las tropas AFU realicen ataques a territorio ruso convirtiéndose en, en objetivos legítimos para el ejército de la federación en la operación especial. Esta información la da a conocer el mismo diario de Washington Post que da a conocer que ahora se está preparando el envío de kits de... Directos que se tratan de dispositivos con GPS y que serían atornillados a una variedad de equipos y estructuras. Se hablan que son bombas guiadas que cuando son lanzadas vuelven inteligentes en caída libre. Este dispositivo es un kit de munición de ataque directo conjunto que sería suministrado al ejército de la AF. Según el informe, es una gran variedad que posee el Departamento de la Defensa del Norte. Los militares del norte ya han realizado las respectivas pruebas con éxito hasta con artefactos de hasta 911 kilogramos. No se especifica si el dispositivo positivo pudiera ser modificado. Se habla del envío de los sistemas antiaéreos Patriot, que también serán dirigidos a Ucrania. De otro lado, esto es algo insólito según el portal Eslavo Rusia Today. Dice que a través de un informe que ha sido presentado a través del diario norteamericano político, reseña que el gobierno del norte ya ha venido teniendo problemas para poder rastrear los envíos del dinero y de equipos que han sido enviados al gobierno de Ucrania. Según este diario prestigioso, se han perdido muchos verdes y nadie sabe si llegaron o no llegaron a su destino. Aún es desconocido su paradero. En Kiev, están tratando de verificar el destino de estos dineros. Según este medio desde el Departamento de la Defensa, no han querido dar declaraciones respecto a estas denuncias. Lo cierto es que dicen que van a aumentar los compromisos de rigurosidad y verificación para que los equipos lleguen verdaderamente a su destino. Turquía en las últimas horas da el primer paso para la fabricación de drones avanzados capaces de lanzar misiles supersónicos. Han realizado la primera prueba y ha sido catalogada como exitosa en las últimas horas. Se trata del dron Bayraktar Akinci, un vehículo aéreo no tripulado de ataque y totalmente de fabricación turca, que ha lanzado el primer misil aire-tierra supersónico y desarrollado en el país de Recep Tayyip Erdogan. Según información aportada por representantes del Ministerio de la Defensa de este país, se sabe que el avión no tripulado disparó el proyectil de entre 20 y 150 kilómetros de altura a más de 7000 metros sobre el Mar Negro, frente a las costas de la ciudad turca de Sinope. Y atención, porque en las últimas horas, el jefe adjunto de la CIA. Estamos refiriéndonos a William Bourne. Ha sorprendido al mundo vaticinando. ¿Cuándo podría iniciar un conflicto bélico en torno a la isla de Taiwán? Según las declaraciones entregadas por el funcionario del organismo de inteligencia del norte, asegura que, pese a que el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, ha insistido, que se busca una unificación pacífica de la isla, afirma que desde China han dado instrucciones a la cúpula militar para que estén listos y preparados para cualquier evento bélico contra alguna injerencia extranjera. Asimismo, William Burns ha alertado que el norte no debe de subestimar las aspiraciones que tiene la nación china de tomar el control de la isla, dijo este viernes en una entrevista con el medio PBS. Según William Burns, quien fue preguntado acerca de la posibilidad de un conflicto inminente entre Pekín y Taipei, el jefe de la CIA respondió que no estaba seguro de medirlo en términos de meses o específicamente hablar de un año además en esta misma entrevista el director adjunto de la cia dijo que pese a que el presidente de china xi jinping ha insistido en la reunificación pacífica de la isla asegura desde pekín que han dado instrucciones precisas a la cúpula militar de china para que estén listos para lanzar una guerra en el 2027 diciendo que cuando más entremos en la década mayores son los riesgos de una escalada militar en la región también dejó en claro que el mayor reto que tiene la cia es el desafío geopolítico a largo plazo que representa china bajo el mando del presidente xi jinping y que debido a la competencia global con el país asiático, el norte está trasladando recursos y personal bajo esa dirección para frenar las intenciones reunificadoras de China con Taiwán. Y escuchen esta noticia, amigo de Noticias internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. El país de Japón consagra su derecho a un contraataque en una nueva estrategia de defensa nacional. Esta información es presentado por el gobierno de Fumio Kishida, luego de una serie de advertencias que ha emitido el gobierno de Kim Jong-un en la península de Corea del Norte, de una respuesta recíproca por los ejercicios combinados entre Occidente y sus países de Corea del Sur y Japón con el fin de llevar a cabo una estrategia de disuasión nuclear contra las ambiciones en materia defensiva que viene promoviendo Pyongyang contra sus líneas enemigas. Partiendo de un fortalecimiento básico del poder defensivo del documento reza que Japón debe estar firmemente preparado para el peor de los escenarios. Según la cadena NHK, señala que los contraten no serían de manera preventiva y se realizarían solo con el objetivo de la autodefensa y reseña que solo deben de llevarse contra objetivos militares. El documento es explícito señalando que que tiene el objetivo de desarrollar las capacidades que le permitirían interrumpir y derrotar las invasiones contra su nación mucho antes y a una distancia mayor al tiempo, dice el documento, que Japón mejorará sus capacidades en el ámbito del espacio y la ciberseguridad. Y para lograr esta estrategia, planea gastar más de 37 mil millones de dólares. En este plan incluyen el emplazamiento de los misiles Tomahawk de Luke and Martin en el 2026, así como el desarrollo de misiles guiados tierra-buque domésticos. En materia de gasto, tienen plan el aumento del presupuesto de defensa de Japón de hasta el 2% del PIB durante los próximos cinco años, tachando a China, del mayor desafío estratégico para garantizar los esfuerzos de seguridad, estabilidad y defensa regional, catalogando que Japón se encuentra en medio del entorno de seguridad más delicado y complejo desde finales de la Segunda Guerra Mundial y destaca la importancia de mantener y desarrollar un nuevo orden internacional libre y abierto basado en el Estado de Derecho. Por supuesto que desde China encontró Japón su respuesta. En las últimas horas, el gobierno de Xi Jinping ha rechazado este plan estratégico de Japón que pone a China como el mayor desafío. Desde el gobierno del gigante asiático han instado a Tokio a dejar de crear problemas por cuestiones marítimas por intereses geopolíticos que son catalogados como egoístas, asegurando que la nueva estrategia de Japón va en contra contra el compromiso del país con las relaciones entre Pekín y Tokio y Difama, la construcción de la defensa nacional y actividades militares normales de China sin motivo oponiéndose a esta propuesta. El portavoz chino Wang Wenbin aseguró que Japón permite que las fuerzas de derecha provoquen problemas en el mar de China oriental y coopera en ciertos países para exagerar incluso crear artificialmente tensiones en esta región. Y desde el país del norte han elogiado la nueva propuesta de defensa de Japón que supone la mayor revisión militar del país en décadas e incluye la determinación de poseer la capacidad del contraataque para responder a los ataques enemigos y mejorar su resistencia a una amenaza de países como China y Corea del Norte. Así amigos, llegamos a la parte final de nuestra información en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por su audiencia. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas, a activar la campanita roja de notificaciones, por supuesto, a suscribirse. Y gracias por dejarnos su manito arriba en el contenido si cree que tiene relevancia. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido aquí en Noticias de Última Hora.